Hola, bombardero, bienvenido a este canal Hiper Mega Puto. Golpea a tu amigo en los ojos para ayudar mucho en el like. Lo invita a suscribirse a este increíble canal también. Bueno, estoy en la cuenta de Java, es un suscriptor fantástico del canal. Sé que debes preguntarte qué diablos estás haciendo en la cuenta de Java. Bueno, es realmente genial, comparte nuestros vídeos, me siguió en las redes sociales y también me cabrea. Así que decidí jugar en su cuenta y llegar a la arena de bronce por él. Le voy a comprar algunas gemas, las necesita. Disfruta, ve al primer enlace de su canal en la descripción, ve a Rakey23. Let's yeah. see mm <laughs> que hice estallar muchos bombarderos. No te olvides de ver el canal de mi maravilloso amigo y 23 y demuestra que eres fan del canal. Papá los ama hermosos.